Esto data más o menos ya hace cerca de tres meses, ¿cierto? Sí. Cuando en el sector donde vivimos nosotros se quita como a unos 500 metros, comenzó una faena de esta empresa eh, en un fin de semana. Comenzaron a trabajar con mucha maquinaria, eh, muy a full trabajos para, para empezar una faena. Y ahí cuando los vecinos, especialmente la gente de la población Loyola, que, la que transitaba más cercana a eso, eh, se dieron cuenta que había faena. se dirigieron a la directiva de esa junta de vecinos, un Víctor, fue a consultar con sus delegados qué sucedía, qué pasaba, por qué había tanto movimiento, a exigir respuesta. Eh, bueno, y ahí hubo una reunión, se citó al alcalde y no gente a, a, a la Junta de Vecinos y se explicó que era la empresa agrícola Purapel del Maule, filial de AgroSuper. Y ahí el, el gerente de esa empresa llegó a esa misma reunión a explicar que era un plan, un proyecto amigable mm -hmm. que venían a hacer participar a la gente, para eh, crearan su propio negocio y, y hacer un plan piloto nada más con 40.000 pollos cada pabellón en media hectárea dos pabellones, 80.000 pollos en media hectárea y así sucesivamente se empezó a despertar esta sensación de algo extraño y ya empezamos a averiguar y después ya poco a poco fuimos informándonos que no se trataba de una media hectárea se trataba de un proyecto gigante de ellos que venían aquí a la zona y y de ahí ya no lo hemos visto más, más que nos hemos puesto nosotros como vecinos y como toda la comunidad de ustedes ahora que se está manifestando porque esto nos, no nos puede suceder a nosotros no, nosotros estamos rodeados de planteles, o sea, cuando lo hagan vamos a estar pero muy complicados a nivel vida, a nivel salud, a nivel de o sea, no, no, no tenemos alternativa más que puro manifestarnos en estos momentos para decirle eh, literalmente, no a la empresa de fantasía en este caso de Purapel del Maule sino que directamente a Grosup. Tenemos medio tremendo que el sistema de vida va a cambiar totalmente, no solamente para nosotros, para toda la ciudadanía. Niños, adultos, Cauquén es, o sea, es, es una ciudad que tiene mucho, mucha tercera edad. Entonces cuando esto, esta empresa ponga en marcha todos sus proyectos, nos van a dejar sin agua, enfermedades, proliferaciones eh, de vectores, ratones, moscas, eh, en pleno verano el olor se va a transformar, pero eh, yo creo que es invivible esta ciudad de todas maneras y como muchas comunas de aquí de Cauquén. Eh, esta es la realidad de, de, del proyecto de AgroSuper. Nosotros partimos el punto cero aquí. Aquí este es nuestro sector, Población Loyola y mi casa que está más cajita ahí. Aquí se generan los huevos, después bajan a otros predios más, donde están las plantas de incubadora, ¿cierto? Ahí está indicado el petito. Y aquí se generan los, los pollitos del día uno, se trasladan por todos estos planteles que son predios de 62, 143 hectáreas, todo por la carretera. Desde Coexca desde para acá, dijo la ruta de los conquistadores, todo todo rodeado, hasta llegar acá hasta el, el cruce del Boldo ¿cierto? Con planteles para engorda también. Y si nos seguimos trasladando, llegamos a Cauquenes. De Cauquenes llegamos acá al, al, al, al sector en conflicto, ¿cierto? Que este bordea, cruza todo Cauquenes aquí. Aquí está el sector de la Fernández y aquí llegamos acá al sector donde estábamos hablando, pero después seguimos más al sur y llegamos aquí al fondo de tres esquinas. Este sector son 433 hectáreas. Tremenda superficie, y esto está todo poblado. Aquí hay mucha gente que vive aquí, San Luis, aquí está Postilla. O sea, y, de, y si seguimos para acá, vamos a estar cerca del sector de San Carlos, que tenemos otros predios de 120 hectáreas, 40 hectáreas, limitando siempre, siempre, y nótese de esto, que siempre buscan solamente lo que es la superficie de, de los predios están instalados donde hay agua. Aquí viene la planta, y la planta industrial tiene una superficie de... Eh, de, de 99 hectáreas y aquí orilla y carretera 99 hectáreas, casi 100 hectáreas orilla y río y aquí está Cauquenia y aquí está Parral, limitamos por ello entonces, y sigue este proyecto de ellos sigue para el lado de Retiro Parral, o sea toda la superficie, o sea, es demasiado grande y aquí están todos los predios, todos los roles de ellos y aquí nosotros no estamos inventando absolutamente nada esta es la patente de cada predio pueden buscar, seguir y, y tenemos una cantidad de superficie de 3.911 hectáreas en total en los tres meses que ya llevamos en esto, yo creo que aquí ya esto no para, Hay, eh, literal se van a seguir sumando más fuerza y literalmente eh, eso ya le va a colocar un peso grande a la empresa que no va a ser tan fácil pasar, pasar por encima de nosotros porque nosotros, a, nadie, a nadie le consultaron nada. con nuestros ciudadanos. Es nuestra obligación informarnos, es nuestra obligación movilizarnos. Es la única forma en que los vamos a detener. De nuestras agrupaciones eh, sumar, sumar más gente que se nos una en Cauquienes para poder manifestarnos y llevar esto, esta lucha, porque no es de ahora, va a ser por años quizás. Entonces es motivar a la gente y hacer que despierte Cauquienes, que luchemos por nuestra tierra para tener una buena calidad de vida, para, para vivir mejor. Y heredar nuestro, a nuestro, a, nuestros hijos, porque y nietos, y nietos, claro, porque no vamos a heredarle pura contaminación más ¿no? Entonces, esa es nuestra lucha, para que ellos puedan venir a su cauquenes y vean un cauquenes limpio, un cauquenes bonito, tranquilo, como lo han conocido de mí.